antes estaba un compañero que estaba en Extra Radies, eh, y participaba dentro del programa de Radio Edu. Entonces eh, yo empecé a trabajar con él porque yo soy AL, eh, para, con los chicos míos que tenían problemas de dificultad de comunicación. Entonces empezamos a utilizar la, la radio, hacíamos podcast con, simplemente con el móvil y a partir de ahí, eh, el año siguiente, él dejó la radio y entonces empecé a, a, digo yo, pues lo había utilizado con, mi, con mis alumnos que tienen necesidades de, específicas del de habla y como herramienta comunicativa pues me parecía buen, eh, una buena motivación para ello. Y a partir de ahí hablé con Enrique porque hicimos un documental que eh, lo, sí. lo hicimos en formato con eh, lengua de signo y con subtítulos y ese documental nos quedó muy bonito y dijimos, pues es un buen formato para, para trabajar con, con la radio, meterla hacer una fusión de radio-tele y, y como ella era, era informática, pues empezamos a movernos los tres y dijimos, vamos a hacer esto. Uh -huh. La idea era que como aquí existe el, el grado superior de organización de visuales y espectáculos, pues entonces, mi, o al menos la idea que yo tenía era no hacer una radio al uso como están haciendo otros centros que hacen bueno, los podcasts en formato radio tradicional. ¿no? Yo quería unir el, el audiovisual y hacer, pues por, dentro de un módulo profesional de, del ciclo de realización, que justamente se llama realización en televisión, pues yo quería hacer un programa de televisión que fuera... Eh, que fuera en eh, lengua de signo, que fuera sustitulado y que también, bueno, aparece un revoltijo ahí entre televisión radiada o radio televisada, ¿no? Sí, no, me, me parece bien tu pensamiento, porque al fin y al cabo, si tenéis tantas cosas en el centro y podéis aprovecharlas y hacer algo común. Claro, es que no podíamos perfecto. hacer lo mismo, eh, había que hacer algo diferente. Y, realmente lo teníamos... Mm teníamos los ingredientes, se juntaron uh -huh. los ingredientes necesarios uh -huh. para poder sacar el proyecto adelante, ¿no? ella que es intérprete de signos, el ciclo de realización, alguien que controla redes y hace de community manager, uh -huh. y entonces pues, lo teníamos fácil. Y alumnos muy desmotivados porque es verdad que... Eh, nuestro centro acoge alumnos que vienen de un entorno que no son los más favorables, entonces yo como a él necesitaba también un recurso para motivar a eh, hacer digamos otro tipo de aprendizaje y, y fue así. Fíjate cómo se llama el programa, que se llama A ver qué sale hoy. Eso te puede dar una pista de, de cómo trabajamos nosotros. Nosotros no sabemos ni, nunca ni lo que vamos a hacer. Siempre vamos cogiendo la, la fruta del día, pues la actualidad del centro, los eventos, las conferencias, las actividades trascolares, eh, secciones que se nos ocurren a nosotros porque nos salen y porque lo probamos y funciona y quedan bien y nos lo inventamos. Sí. Entonces, bueno, es un programa contenedor, un programa de variedades, donde ahí cabe de todo, de todo lo que se nos vaya ocurriendo. Cosas que suceden en el centro y las cogemos, y cosas que nos apetece inventarnos y nos las inventamos. Sí, pero es verdad que siempre nuestro eje es integrado. O sea, nos nos gusta mucho la inclusión, sí. nos gusta mucho sí. la diversidad y siempre buscamos temas que tengan relación con ello. Porque en nuestra radio al final queríamos que fuera inclusiva, que independientemente de si tienes algún tipo de deficiencia de visual o auditiva o consumes también lo publicamos, tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta de Instagram, diferentes formatos, porque queremos llegar a todo el mundo y cuanto más amplio el radio, mejor. Y siempre en el eje, o sea, nuestro eje es la inclusión la inclusión y la diversidad, sí, siempre. Desde luego, partió desde, desde un aula de audición y lenguaje, entonces ya a partir de ahí ya sabes que la base va a ser la inclusión. De hecho, están saliendo eh, a participar alumnos que, bueno, eh, en el último programa que hicimos, un alumno mío que es eh, saharaui, mm. que no tenía ni idea de español. O sea, que ha empezado eh, que le empezaba a enseñar yo o sea desde cero estamos hablando de que no tenía vamos nada ese punto sí independientemente de los contenidos ese punto siempre lo vas a encontrar porque es donde nosotros encontramos la riqueza para nuestros contenidos y los primeros alumnos en entrar son los alumnos con necesidades uh -huh. esos son prioritarios y luego ya pues vamos cogiendo otro tipo de alumnos sí. pero los primeros, los prioritarios a los que se les ofrece primero son ellos pues dependiendo de las asignaturas que se trabajen, pero prácticamente todo, o sea, tocamos todo, porque es que depende del… yo qué sé, hay alguna… El, el, el, es que tú miras el programa de variedades que tenemos y dependiendo de, de ese programa, pues hemos trabajado diferentes contenidos, diferentes competencias. Sí, porque, por ejemplo… Que no nos centramos en una, vamos. Exacto, sí. la lingüística está clarísima, ¿no? Así, claro. pues, no subtitulado, eh, la lectura de cuentos… Después tenemos también la matemática, tenemos un rincón de ciencia con nuestro director, los experimentos. Eh, también las reflexiones que hacen en la misión de pensar. O sea, que vamos, tiene un amplio abanico de pues que casi que tocamos todos los temas. La sostenibilidad también la tocamos mucho. Um, es, vamos, es que no Luego lo no sé, casi que no nada. Sé, yo creo que prácticamente todas, sí porque eso sí que un día estuvimos mirando sí o hacemos especiales un especial para el día de la mujer eh, un especial la carrera solidaria en realidad es que podemos decir que casi que abarcamos todos los temas sí pues llevamos cuatro años cuatro años llevamos y, y los niños cada vez o sea se, se demandan más programas o sea quieren más ellos van evolucionando en el sentido de que quieren más por ejemplo mira eh, nosotros a principio de curso hacemos un casting. ¿Sí? Un poco para tener un listado de alumnos por si para tirar. Mira, ¿quieres? Que tú estás en... Y entonces le hacemos una serie de, de, de pruebas y entonces decimos, pues este lo podemos utilizar para esto. este Y, por ejemplo, te puedo poner la alumna, una alumna, por ejemplo, en concreto, un maya, que esta niña empezó en primero de la ESO y, y, y empezó con, con cuñas y con eh, poco más, y ahora eh, este, este, este año está haciendo todas las presentaciones de nuestro programa. De hecho, hicimos un, un especial para el Simo, cuando nos han llamado para sí. el Simo, y es ella la que hace, hemos hecho una especie de cuento, y es ella la que va contando el cuento de nuestra, de nuestra de la historia de nuestra radio televisión Sí, que la evolución Entonces, de quiero decir que de, de hacer eh, cuñas a, a presentar el programa como tal. Sí, que la evolución es increíble de, de, la no, de, de, de esta, Por ejemplo, el ejemplo de esta chica, increíble. Porque sí. es que además es… Además toca lo que le le y no hace las <risa> opciones claro. musicales también. Qué bueno. Entonces, por eso te quiero decir que sí, que hay niños que empiezan una cosa y van pasando, van pasando de sección. Y nosotros en formatos igual. Empezamos un poquito probando, tocando uh -huh. ahora, bueno, ¿por qué no secciones? ¿Por qué no? Y ahora recientemente que hemos estado en las jornadas de Radio Edu, pues nos han venido más ideas. Sí. O sea, siempre intentamos un poquito más. ¿Y por qué no ahora esto? ¿Y por qué no hacemos un directo? Cuando hicimos el directo también, que no lo ofreció, no lo ofreció Paco. O sea que nosotros vamos incorporando sí. cosas que van saliendo nuevas. Y es verdad que a la gente, sobre todo a los alumnos, les resulta hiperatractivo. O sea, sí. Les encanta participar. Y cada vez más porque la ven más. ¿Cuenta de TikTok? Sí, TikTok todavía no es un formato que queremos probar, todavía no hemos probado. Queremos incorporar, pues hemos hablado un poquito de inteligencia artificial. Sí, está muy de moda ¿Hemos? ahora, con el chat. Sí, <risa> sí, algo... vincular, vincular sí. a otros centros. Eso es, la, la cooperación. De, sí, de no, lo que hemos visto es eso. Eh, de hecho, ayer estuvimos hablando con compañeros para ver la posibilidad de hacer eso, hacer colaboraciones, porque un poco por hacer cosas diferentes. Uh -huh. Y Aníbal. esto yo creo que es uno de nuestros objetivos. ¿Preferís en Mérida o habláis de Extremadura? De Extremadura. No. Sería incluso, incluso nacional, internacional, o sea, uh -huh. ir abriendo poquito a poco nuestra radio uh -huh. ¿sí? para asociaciones, para... No solamente para las familias, también queremos que las familias vengan y participen con nosotros, es que nuestra radio se vaya abriendo al mundo. Entonces hemos empezado aquí de como una ventana, porque al final surgió como una ventana, empezamos más o menos con el COVID y, y le ofrecíamos una ventana de aquí a, a las familias, a la comunidad educativa, pero tenemos ganas de más gente, más gente que venga o que vayamos nosotros y contemos. Sí, un poco que traspase el centro, entiendo. Y uh -huh. sí. sí, colaboraciones por ejemplo con Imagínate el cole que tenemos aquí al lado Que además viene mucho alumnado Pues ya tenemos planificado para hacer También unas cosillas con, con ellos uh -huh. Intentar digamos abrirnos Para que sea más divertido Porque al sí. final Nosotros este, este proyecto lo llevamos Porque nos gusta sí Entiendo. Porque no realmente El objetivo es divertirnos Y que los niños aprendan Bueno a ver Hacer lo que hacemos aquí suena mal, pero es difícil que otro centro lo pueda hacer con las terminaciones que hacemos aquí. Pero no por nada, sino porque tenemos un ciclo específico de eso. ¿no? Entonces, si alguien se plantea hacer algo similar en vídeo, pues, lógicamente te tendrá que rebajar un poco los escalones. ¿no? Pero hoy, ¿quién? incluso con un móvil, se pueden grabar vídeos. Eh, hay programas de edición de vídeo gratuito y a poco que se tenga un poquito de cultura audiovisual. Pues automáticamente te pueden salir eh, formatos de programas. Si quieres hacer televisión, uh -huh. si quieres hacer audio, todo es mucho más fácil, ¿no? Que grabadora, sí. eh, se puede grabar audio y editarlo incluso con el móvil o con el, el Audacity este de, de editar audio. Tienes uh -huh. es un poco tener cultura audiovisual desde el punto de vista del espectador y, y adaptar eso para buscar formatos, y, y echarle ganas, imaginación y, y sale solo. Aquí porque nos sentíamos, yo me sentía obligado, a, a, para, en beneficio de mis alumnos, a hacerlo, entre comillas, de verdad. Con terminaciones más o menos profesionales, pero porque tenemos un ciclo de audiovisuales sí. y no lo podemos permitir. Uh -huh. Entonces, a mí, yo me sentía obligado en, en, ese, en ese sentido. Pero que de ahí para abajo es buscar un poco la, la imaginación y tener un poco de cultura de audiovisual y, y a buscar formato. Uh -huh. Genial. Yo, en mi caso, primero recomendaría que buscaron un equipo, porque aquí yo creo que la, el éxito de nuestra radio es el equipo. Tres personas, eh, que aparentemente independientes, que no tienen mucho, ¿no? especialidades que no tienen mucho que sí, como casan y como unen al centro. Porque la radio hace eso, te une, une al centro. Puedes trabajar cualquier, cualquiera de las capacidades, los nuevos saberes, todo esto lo puedes, lo puedes trabajar ahí en la radio. Entonces, crea un grupo. Uno solo, tirar de la red, además hablamos con otros coordinadores y sí, es, es, es demasiado demandante tú solo un proyecto tan grande. Crear un grupo donde todo enriquezca, todo sume, porque es que añade diversidad y el éxito está garantizado. En el momento que te deten el bajón, el otro te sí. acompañará y te dirá que sigas. Eso por un lado. Y por otro, eh, abrirse a las redes. Que bueno, yo soy la de las redes, sí. pero hay que abrirse a las redes. Eh, si queremos, esta radio es infantil, es radio infantil juvenil. Los consumidores de redes sociales son infantil juveniles. Entonces, si no estamos en Instagram, no nos ven, no nos oyen. Sin embargo, si estamos, estamos ya abriendo una cultura de, bueno, voy a escuchar y vamos a ver lo que pasa, ¿no? En YouTube tenemos que estar también. En TikTok pues nos tendremos que poner. Porque es así, porque es la red que consumen. Así que no dejemos las redes al lado, incorporamos, las incorporamos de una manera muy sencilla, porque al final es sencillo, coge una webcam, coge una GoPro y empieza, porque eso le da a tu centro adquirir al público al que estamos dedicados, que es el infarto juvenil, vamos. Bien. Nada, y yo por mi parte de decir eso, que, eh, que nosotros hemos tenido mucha suerte porque somos un equipo... Porque, además, lo que nos une a los tres es la, es la radio, no tenemos nada que ver, y los tres tenemos mucha ilusión y, de hecho, mmm, es una de las motivaciones para venir a trabajar, ¿no? Sí. Aparte, ¿sabes? Entonces, es un plus. Y yo creo que para empezar la radio, como yo cuando lo empecé, que yo digo, madre, yo no tengo ni idea, cuando me digo, digo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con la radio? Pero, ¿tienes ganas? Eh, ¿Quieres que tus niños aprendan de una, de una forma diferente? le pones un poquito de corazón y creo que esa es la receta, mm. ganas. Bueno, y eh, escucha, y también que el equipo directivo te apoye Sí. por el tema de las horas, porque se le echan horas, no, muchas horas, ¿sabes? Sí, sobre Entonces, todo, ¿no? ya no solo que tú pongas un poquito de tu parte, de tu, de tu tiempo y de tu corazón y de tus ganas, también que, que te apoye el equipo directivo, eso también porque eso es importante. A ver, porque si necesitan horas uh -huh. mm.